Arrancamos este nuevo bloque en el marco de noviembre, el mes de concientización, noviembre mes azul también y le damos la bienvenida al doctor Alejandro Sagaz él es médico especialista en urología. Bienvenido Alejandro, Muchas gracias. gracias por venir. Gracias por la presentación, No, un placer tenerte. Ahí, bueno, un poco la canción anunciada en la temática de lo que íbamos a hablar en esta entrevista. Estamos atravesando noviembre y es el mes de concientización del cuidado masculino, del cuidado del hombre, del cáncer de próstata, quizás como la primera enfermedad más conocida pero son muchas las que en realidad están vinculadas a la salud sí, del hombre. Sí, sí, está, está bueno que lo aclares eso, ¿no? Eh, a ver, tenemos, por lo menos tenemos como misión, más allá de, de, de, de lo curativo y del tratamiento, sí si también prevenir. Uh -huh. Lo hacemos todo el año, pero bueno, tomamos noviembre como referencia para concientizar el tema de los cuidados del, del hombre, la salud masculina. Entre ellos el cáncer de próstata, pero no olvidarnos de... ...también otras enfermedades que conciernen al hombre, cáncer de testículo, colon, pulmón... ...pero bueno, en lo nuestro, en la urología, eh, pregonamos mucho lo que hiciste referencia, ¿sí? Seguro. No hay planes hoy por hoy, o, o no vemos, ¿no es cierto?, como en el caso de la mujer... ...que, que hay planes de salud femenina y, y bueno, queremos implementar eso... ...junto con, con la actividad pública, la actividad privada tiene su compromiso también... En, en, en informar este tema. ¿sí? Uh -huh. La mujer viene de hace tiempo, ¿sí? porque ya vienen de varias generaciones, en esto nos lleva mucha ventaja. Sí, está más asentado quizás Muchísimo. el tema de los chequeos Muchísimo. femeninos, mamarios. Yo siempre hablo que cuando empecé mi formación en urología, uh -huh. prácticamente las mujeres llevaban de la nariz al, al hombre, uh -huh. ¿sí? el, y hoy por hoy vemos pacientes que ya de 40 años en adelante van, ¿no es cierto?, ya de a poquito van tomando conciencia de esto. Y bueno, eso, eso es lo que intentamos, ¿no? El cáncer de próstata es una patología muy frecuente, está dentro de los primeros cánceres, ¿no es cierto? Y los, los que tal vez mayor muerte producen. Pero, pero si está tenemos... Está en el tercer lugar, dentro de los cánceres masculinos. ¿o está no? en segundo lugar, entre el primero y el segundo lugar, claro. ¿sí? Y segundo como causa de muerte. Eh, pero si nosotros tenemos en cuenta que este cáncer... Vamos, vamos a hablar correctamente. No es un cáncer que se pueda prevenir. Ajá. Sí que lo podemos detectar temprano. ¿sí? Esto, esto también hay que saber. Pero es un cáncer que puede manifestarse, ¿no es cierto?, con síntomas. Y lo, eso puede ocurrir cuando el cáncer está avanzado. Por eso la detección temprana, que es, es donde nosotros más queremos hacer hincapié, eh, puede que no tenga síntomas el paciente. Uh -huh. Entonces, eh, eh, a ver... El paciente detectado, un cáncer de próstata detectado en forma temprana, lo puedes curar. ¿sí? Y ese, ese creo que es el mensaje para, para llevarse a casa, ¿Seguro? como decimos nosotros. Y bueno, ¿eso en qué consiste? En una consulta anual, pacientes mayores de 50 años y aquellos que tienen antecedentes empezamos a decir que a partir de los 40 años. Una consulta anual, un dosaje de antígeno prostático, un examen físico, una ecografía. Y eso nos ayuda mucho a detectar esto ¿Seguro? en forma temprana. Quizás hay como cierto miedo colectivo por ahí del, del hombre en general al chequeo, a los estudios, pero es importante tomar conciencia y hacerlo. Hay distintas vías también de poder chequear eh, si uno padece o no cáncer de próstata. ¿Cómo se encuentra hoy en ese sentido la investigación? Sí, mira, es, es cierto que hay ciertos recelos por ahí, hay como ciertos mitos, ¿no? Pero bueno, el examen del antígeno es un examen de sangre, la ecografía por ahí una de las hay, hay, hay tres formas de detectarlo, ¿no? que es a través del examen físico, uh -huh. del análisis de sangre y de la, una ecografía endocavitaria, endorrectal. Eh, hoy por hoy el antígeno lo pedimos de rutina, el examen tenemos que hacerlo prácticamente en todos los pacientes. Y la ecografía bueno, la dejamos a veces como un tercer lugar de acuerdo a lo que nos van dando los otros datos. ¿sí? Uh -huh. Y los antecedentes familiares que juegan un rol importante. Seguro. La genética, ¿sí? donde hay familiares de primera línea, es importante que ese paciente comience en forma temprana a hacerse los análisis. Seguro, eso es sí. muy importante. Si bien tengo entendido que es a partir de los 45 años aproximadamente que hay que comenzar a hacerse los estudios. Es una buena edad de comienzo. Es sí. una buena edad de comienzo. El cáncer de próstata también se puede despertar en personas mucho más jóvenes. Sí, claro. ¿Cómo claro. se puede llegar a...? No se puede prevenir, pero ¿conviene hacer algún estudio previo por las dudas o no? ¿Qué siempre, conviene? siempre. Nosotros en realidad decimos que a partir de los 40 años, ¿sí? a partir de los 50, todos los se lo tienen que haber hecho por lo menos. ¿Es anual? Eh, es anual, salvo eh, bueno ciertos casos muy puntuales, como ves un movimiento del de, de análisis del antígeno, a veces lo pedís un poco más seguido para hacer un seguimiento, uh -huh. pero anual lo pedimos y en, uh -huh. en esos... Eh, Pacientes que tienen antecedentes directos, ¿no es cierto?, de cáncer de próstata, sí, a los 40 años estamos eh, indicándole que comiencen a hacerse sus exámenes. Uh -huh. De hecho, hay pacientes con cáncer de próstata en edades muy tempranas, lo cual puede tener un comportamiento agresivo. Entonces, por eso, por eso insistimos. La ¿Qué implicaría tiene, eso? Y el, el cáncer de próstata en edades más tempranas, ¿no es cierto?, puede tener un desarrollo mucho más rápido. Ah, Bien. Sí, entonces, pero si vos lo detectás en forma temprana, yo, yo sigo insistiendo con esto. Lo podés curar al paciente. O sea que no estaría mal que una vez al año todos los hombres se lo hagan. Y se a partir de los la edad. 40 años, sí, claro, por lo menos a partir de los 40 años. Uh -huh. Sí, antes de los 40 años es muy raro, pero a partir de los 40 años yo insisto que todo hombre tendría que comenzar a hacérselo. Doctor, y además del cáncer de próstata, recién al comienzo de la nota decíamos que hay otras enfermedades que circulan alrededor del hombre en este sí, sentido. Sí, sí, no raro solamente el cáncer de próstata. Tenemos, por ejemplo, la patología testicular, que se presenta por lo general en varones jóvenes. Uh -huh. ¿sí? Entonces, es algo que también tenemos que enseñarle a hacer un autoexamen, como las mujeres hacen su autoexamen de mama, el varón joven tiene que aprender a hacerse un autoexamen testicular. Sí, porque cuando note algo raro, note una masa, todo eso lo va a detectar y obviamente tiene que consultar inmediatamente con el médico urologo. Lo mismo que lo otro, sí, un, un, un tumor de testículo detectado en forma temprana tiene mucha muchas chances de éxito y de curarse de esa enfermedad. ¿Y qué síntomas tiene una dolencia, enrojecimiento? Mira, puede tener una dolencia, puede notarse algo, un endurecimiento, una sensación de peso a nivel testicular Ajá. cuando se hace el autoexamen, ¿sí? okay. un nódulo como una pelotita que está aumentado de consistencia, entonces tiene que consultar. Pero eso lo detecta si se hace el autoexamen. Mm, ¿Seguro? ¿sí? Eso lo va a detectar. Entonces tiene que familiarizarse con sus genitales Sí, A través de ese autoexamen Entonces cuando note algo diferente Obviamente que le va a llamar la atención Inmediatamente va a consultar uh -huh. Así como decimos que quizás el cáncer de próstata Tiene una mayor tendencia En personas mayores de 45, 50 años En hombres eh, ¿Hay alguna enfermedad que sea quizás más cercana a los jóvenes o que padezcan en mayor índice los jóvenes? Y esta por ejemplo es una, ¿sí? la, el, el cáncer testicular por lo general entre los 20, los 30 años, hasta los 40 años, ¿sí? por lo que es la, la edad de presentación de estos tumores. Uh -huh. eh, y después bueno tenemos otras enfermedades de otras especialidades que seguramente los colegas gastroenterólogos hablarán de lo que es el cáncer de colon, los especialistas en tórax hablarán del cáncer de pulmón. Pero bueno, este, este, este, mes, ¿no es, es para concientizar esto, la salud masculina. Seguro. ¿Sí? eso. ¿Ha crecido el índice de hombres que se acercan a hacer los chequeos? ¿Se mantiene? ¿Cuesta? No si bien recién creciendo. decíamos que hay una desventaja con la mujer, pero va creciendo en va mayor. Va creciendo, va creciendo, va creciendo mucho. O sea, eh, nosotros decimos que, nosotros y todos los colegas, ¿no? Es como que se, se fue plantando una semillita y estamos viendo los frutos ahora. Eh, en, en, en su momento eran pocos, o sea, o iba el paciente, no cierto, para cuando ya era tarde, o hacía un control porque no nos olvidemos de la próstata, que, es, que la única enfermedad es el cáncer. Tenemos la hiperplasia prostática, que eso sí es muy frecuente. Ajá, ¿qué sería eso? Doctor? ¿Sí? La hiperplasia prostática es el crecimiento de la próstata, ¿sí? un crecimiento benigno ¿no? que genera síntomas obstructivos, dificultad para orinar. ...un flujo miccional débil... ...una sensación de vaciado a veces incompleto de la vejiga... ...o la necesidad de ir eh, en forma frecuente a orinar... ...y con una necesidad imperiosa por ir a orinar... Uh -huh. ...esos son síntomas irritativos y síntomas obstructivos... ...generados a veces por la hiperplasia de próstata... ...no confundir que porque tenga estos síntomas... ...relacionados con un cáncer de próstata... ...o sea... No, seguro... Tampoco, ...tampoco eso, ¿no? Pero pero la hiperplasia prostática... ...eso sí, eso es muy frecuente... ...es muy frecuente prácticamente es una patología... Que, que la vemos a diario en numerosos pacientes y que también tiene su tratamiento, algunos con tratamiento médico, algunos requieren de una cirugía y es una de las patologías también, como te decía, más frecuente que vemos. ¿Esta patología se puede prevenir o tampoco simplemente se descubre al hacerse los chequeos? Se va descubriendo con, con los chequeos. Ajá. Hay, hay trabajos ahora, hace poco, aquí gente de nuestro medio, sí que ha trabajado mucho con el tema de, de la incidencia o o mejor dicho, cómo se puede prevenir el, el, el consumo de mate, algo tan común en nosotros, ¿no? con el cáncer de próstata, y la verdad es que son bastante alentadores los trabajos que han presentado. sí eh, y la hiperplasia, bueno, baja, está dada por nuestro crecimiento en edad, nuestro envejecimiento. Sí que se calcula que en algún momento prácticamente el 50% de la población masculina va a tener problemas de hiperplasia prostática, de este no, crecimiento un de la próstata. ¿Significativo? Mucho, mucho. Un número importante. Números. Doctor, recién decía que las personas que tienen eh, padres o familiares que han padecido cáncer tienen que tener un mayor foco a la hora de hacerse los estudios por probabilidades. ¿Cuál es esa ventana de posibilidades? Es mayor, pero hay muchas posibilidades de que el, por ejemplo, un hijo padezca también el cáncer. Mira, no sabría darte el, el, el porcentaje exacto, claro, o sea, ¿sí? No a nivel porcentaje, pero, pero sí, sí es, tiene, es, tiene es grande la posibilidad. Tiene. No es tan grande, pero por supuesto que tiene una incidencia mucho mayor que aquel que no tiene, ¿sí? Lógico. Y no solamente el cáncer de próstata, también tenés que preguntar si tiene antecedentes oncológicos en la familia. Uh -huh. El cáncer de mama tiene también ciertas claro. relaciones. Entonces, cuando vos preguntás los antecedentes familiares, y bueno, a ver, eh, los abuelos, papá, mamá, cáncer de próstata, algún primo, ¿qué pasa con cáncer de mama en las mujeres, en las tías, en las abuelas? Lo mismo, ¿sí? Porque tiene cierta incidencia y es algo a tener en cuenta... Eh, ...dentro de esa historia clínica que guardar más de tu paciente. Seguro. Doctor, muchísimas gracias por lo que nos ha aportado. Es fundamental conocer y profundizar en la salud masculina, sobre todo... Un llamado de conciencia ahí a todos los hombres que están del otro lado, eh, que es importante hacerse los chequeos, hacerse los estudios una vez al año, porque es fundamental y es básico cuidar la salud y prevenir para poder evitar mayores complicaciones eh, justamente en nuestra salud. Fundamental eso y bueno, gracias por este espacio. Un placer. Y por ayudarnos a difundir esto que, que, que para nosotros por lo menos es muy importante y colaborar con la salud. Eh, yo siempre digo que debemos devolverle a la sociedad parte de lo que hemos recibido de ella y bueno, creo que esta es una de las formas también de, de hacerlo. Seguro, una gran campaña Euroclínica este Noviembre Azul, así que felicitaciones. Muchas, gracias, muchas gracias. gracias, Alejandro. Un gusto. U gracias por U venir. Ustedes, muchas gracias.